Hola, soy Yuno Leaga, el profesor del módulo de email marketing, actualmente soy el CEO de visualbox.net, eh, también soy colaborador de, de ABC y doy clase en diferentes universidades aquí en Madrid. En el módulo de email marketing eh, lo que quiero al final que, que, que veamos es la importancia que tiene el email marketing y el impacto que tiene entre las empresas, ya que es un, un recurso muy efectivo y de bajo coste para comunicarse con el cliente y para, para conseguir ventas en cualquier página de e-commerce.